No contexto da arte da performance, mais um latino, Alexander Del Rey, do Chile, nos ensina, entre outras coisas, como é performar o festival de performance. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, asiste después o se está viendo ahora, es la tarde del día 20 de mayo, eh, eh, el jueves, para más una edición del Perfo Latino, hoy con mi gran amigo Alexander del Rey, eh, que es el promotor de un importantísimo festival, es también un artista de la performance, y un importantísimo festival en Chile, de donde viene él, que se llama Perfolink. Y que, en mi juicio, es uno de los más importantes, sino lo más importante de los festivales de América del Sur. Porque ya recibió en este festival algunos de los nombres más fundamentales de la performance del mundo entero. Y esto es una, algo muy especial eh, nosotros acá, en decir, tuvimos la oportunidad de, de irnos al Perfolink también, eh, también tuvimos la oportunidad que fue muy, muy buena de colaborar con, con Perfolink un, eh, un, unas veces, ¿no? con el, el festival que hacíamos aquí, el Perfor en Brasil, en San Pablo, cuando estaba, estuvo, estábamos en San Pablo. Entonces, Alexander es un gran amigo, un colaborador, estuvo cuando yo aún estaba en la Universidad eh, Pontificia, Universidad Católica de San Pablo, y ahora está aquí una vez más en este programa, que es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías de la Universidad Federal de Recóncavo de Bahía. Este... Nosotros ahora eh, estamos desde este es el tercer programa que eh, hacemos con los, los artistas de Latinoamérica ¿no? intentando hacer una conexión más próxima de nosotros con los otros de América del Sur principalmente, pero también hay ideas de hablar con los otros de América del Central y ya Empezamos con Víctor Sousa de, uh -huh. eh, de México. México. El eh, Perfolatino Latino va a eh, presentar eh, eh, presentado una vez por mes en la tercero, el tercer jueves a las 15 horas. Acá está en portugués y en español. Eh, Perfolatino Latino es el primer programa de que tengo noticia en portuñol. Pero el portuñol uh -huh. hablo yo porque Alexander va a hablarnos en español. Entonces, Alexander, el principio por te preguntar, eh, hablar un poco sobre el comienzo de nuestra amistad, que fue eh, una colaboración. Si no, si no, si no me, si me acuerdo bien, eh, tuvimos contacto contigo a través de Ignacio Pérez. Uh -huh. eh, uh -huh. Eh, eh, desde 2013 que empezamos una colaboración con Pertolín. Claro. Esto fue muy importante, debo decir, para nosotros por, como festival, que uh, ganamos una dimensión internacional con esto. Uh -huh. Pero claro. quería te preguntar entonces, eh, eh, pero ya lo sé que vas a responder, pero de todo modo, cuando empezaste a hacer festivales, es si tú piensas en un festival como nosotros pensábamos, también con un gesto de performance. Uh -huh. Bueno, eh, sí, efectivamente, bueno, primero que nada agradezco la invitación a participar en este, en este, en este encuentro, en esta conversación, que es muy interesante y muy, muy importante volver a comunicarnos porque eh, tuvimos esa colaboración interesante de, de, de algunos años entre, entre los dos festivales que nosotros estábamos organizando pero obviamente las puertas quedan siempre abiertas para las colaboraciones. En, para mí, en, en, en lo personal, es muy importante seguir ahondando las colaboraciones en Sudamérica sí. y, y al resto del mundo latino también, por supuesto. Entonces, uh -huh. eh, eso para mí es muy, es muy relevante. Bueno, eh, yo empecé antes de Perfolink, eh, yo tenía una organización eh, que se llamaba Perfopuerto, nosotros empezamos eh, eh, esta organización junto a Alejandra Herrera, de, que hoy día eh, vive en Los Ángeles, en, en Estados Unidos, y trabajamos entre el 2001 y el 2008, produciendo festivales que fueron los primeros festivales que se organizaron en Chile con artistas de todo el mundo. Eh, presentamos cerca de... de 14 festivales internacionales en distintos lugares. También produjimos algunos festivales en, otras, en otros países de, de Sudamérica. Y eh, siempre con un poco la idea de traer la performance internacional a Sudamérica que nosotros pensábamos que estaba bastante distante en ese momento. Eh, yo en lo personal empecé la performance mucho antes eh, y produje el primer festival eh, de performance que existió en Chile, hasta donde yo sé, en 1997, que fue un festival hecho eh, un poco aprendiendo a hacer festivales, porque sí. nadie nos enseña esto, tú bien lo sabes también, Lucio, que hay que aprender eh, equivocándose muchas veces. Entonces, eh, yo partí haciendo ese primer festival eh, por mi cuenta, básicamente juntando mis ahorros y traje, trayendo a, a algunos artistas internacionales, eh, en un festival más pequeño obviamente, pero fue mi primera experiencia de, de aprendizaje. Una vez que nosotros terminamos eh, la organización de Perfopuerto, porque Alejandro Herrera, que vivía en Chile en ese momento, eh, eh, se fue a vivir a Estados Unidos, entonces eh, a mí me pareció más, más razonable terminar esa organización y fundar una organización nueva. Y esta organización nueva eh, nació por una idea, una conversación que yo había tenido con Ignacio Pérez y Aidana Rico de, de Venezuela, porque ellos habían estado trabajando eh, en su país durante un cierto tiempo. Eh, ellos habían tomado unos talleres también con, con, conmigo y con Alejandra en algún momento que hicimos en Venezuela. Eh, entonces... Eh, habiendo ellos también eh, desarrollado una actividad eh, eh, local dentro de Venezuela, eh, yo les propuse que hiciéramos una organización en que pudiéramos intentar eh, integrar a la, a la región latinoamericana con algún tipo de intercambios, eh, conocimiento mutuo, en fin. Entonces, partimos con esta organización en 2009, Perflink, y bueno, ha sufrido múltiples eh, transformaciones a través del tiempo porque es una organización muy dinámica que se ha ido ajustando a las realidades que vamos viviendo, que son mm. muy cambiantes en Latinoamérica, como todos sabemos. Mm. Estamos el, una, el, el, los cambios a veces son muy rápidos y muy, muy visibles sí. Exacto. Y, y a veces muy violentos también, entonces. Sí, eh, sí, claro. Hemos tenido que estar eh, un poco adaptándonos a lo que va pasando y generando modelos de hacer estos encuentros, festivales, talleres a veces, eh, eh, conferencias. Hemos hecho eh, distintos tipos de actividades para promover la performance, eh, no solamente en Chile, sino que también a través de la integración con distintas regiones. Entonces, Normalmente estamos intentando establecer estos puentes con distintos lugares de Sudamérica en, en, en, lo, en, en lo particular, pero también eh, eh, con México hemos hecho algunos proyectos, eh, con Argentina, en fin, estamos eh, siempre pensando en eso. Y en el momento que, eh, a sugerencia de, del propio Ignacio Pérez, eh, nos conectamos con, con ustedes, con Lucio con Graci y con el Festival Perfor fue muy importante para nosotros también porque era abrir una prim un primer puente con Brasil que a nosotros siempre nos había faltado eh, sabiendo la importancia que tiene Brasil en el continente eh, a veces es difícil eh, romper esas barreras sí, lingüísticas claro. en primer lugar claro. eh, pero también de, de estas estas fronteras que a veces son más bien de orden político social de otra naturaleza que Sí. Que no es, que, que y, lo además, y además lo que pasaba es que, bueno, teníamos, cuando empezamos una organización semejante a tuya, que, uh -huh. que era eh, la Asociación Brasileña, uh -huh. claro. eh, lo que pensábamos con Brasil Performance era de hacer algo que fue, podría ser, y hoy percibimos que no, esto es muy poco, pero pensábamos en ser una asociación nacional. Nacional. En tanto que, que en Brasil es, todo es muy más complicado porque, de uh -huh. verdad, el país es muy, muchos países en un suelo. Exacto. ¿no? Es una extensión territorial muy grande. Muy grande. Y todavía cuando empezamos no sabíamos incluso los otros que existían, todo fue surgiendo, entonces claro. había otros festivales antes de nosotros, pero. Incluso en Brasil mismo no nos comunicábamos. A veces estábamos en el interior de San Pablo, en la capital, y no sabíamos de la existencia uno de otro. Bueno, de por, otro. Un lado, claro. y por otro lado, eh, eh, esta, eh, eh, el intento de, de traer eh, invitados internacionales, uh -huh. desde el principio había, pero en los tres primeros festivales tuvimos una suerte porque en el primer estaba Valentín Torres, que eh, uh -huh. en esta época venía a Brasil en 2010. Después tuvimos uh, la felicidad de tener acá aún, uh, en São Paulo, acá no, en Brasil, en São Paulo, eh, Felipe Ehrenberg, que ya se fue, uh -huh. pero claro. estaba con nosotros en esta época. Eh, después, eh, solo entonces pensamos, eh, eh, eh, tuvimos la posibilidad de hacer un un paso a más que fue cuando empezamos a colaborar, claro. eh, que entonces ganamos esta perspectiva. Teníamos la misma impresión, ¿no? que uh -huh. era todo sí. muy distante, que sería muy difícil. Exacto. Incluso me acuerdo que Aidana e Ignacio, que estuvieron en Brasil por claro. mi invitación para, para una curaduría que hizo, eh, ellos me hablaban de... de Black market y todo eso, y mis ojos brillaban, claro. brillaban todo eso, claro. pensando en estas cosas. Y eh, lo que logramos, bueno, después ha venido Guillermo Gómez, Peña, que, que ya había venido claro. antes, todo eso, pero nunca logramos, por ejemplo, esta. Logramos hacer muchas otras cosas, pero no logramos, por ejemplo, hacer lo que hiciste, sí. que era el black market Chile y junto uh -huh. a black markets internacional quería también que hablases de esto porque estas claro. es son las cosas que acá en Brasil no se sabe muchísimo sobre uh -huh. ese sobre esta escena esta escena internacional que existe por ejemplo en los festivales de verano en Europa y todo eso a veces uh -huh. me preguntan ah. cómo es esto de festivales de performance bueno un festival de performance eh, viene junto con muchas cosas que se pasan en Europa uh -huh. Eh, principalmente en el verano entonces claro. quería que hablase un poco sobre esta, lo, esta organización de festivales uh -huh. de claro eh, bueno eh, es bien interesante considerar esto porque la escena internacional de performance eh, ha funcionado con esta lógica de festivales que normalmente son en, en la época de verano en la mayoría de los países eh, aunque no exclusivamente también hay algunos países que los tienen en, en en di diferentes épocas. En invierno, sí, sí. En invierno también, claro, pero eh, eh, lo interesante es que esto ha existido desde, yo diría que desde comienzos de los noventas. Eh, uno de los organizadores que empezó a desarrollar festivales eh, muy tempranamente fue Seiji Shimoda en Japón. Mm. Y yo tuve la... yo lo conozco a él hace bastante tiempo y eh, en una época yo le pregunté cómo empezaron estos festivales para, para él. Y él me contó una anécdota que me pareció muy interesante porque eh, de alguna manera coincidimos en esto. Eh, antes de que empezaran estos festivales en los 90, en eh, Asia, en Europa, en distintos lugares del mundo, existió un festival en Estados Unidos eh, que era, eh, sucedía en la ciudad de Cleveland, en Ohio, mm. eh, que era el Cleveland Performance Art Festival. Durante unos 10 años estuvo funcionando, empezó en los, en los 80 y terminó en los 90. Y la experiencia que todos los que habíamos participado, porque yo participé en ese festival una vez, Seji Shimoda también participó y así muchos organizadores del mundo participaron ahí. La experiencia que él me contaba es muy similar a la que yo tuve y es que había tenido una experiencia muy mala en ese festival. Era un festival que, eh, donde se hacían las cosas exactamente como... Eh, nosotros sabíamos que no se deberían hacer. Los artistas uh -huh. eran tratados de una manera muy poco solidaria, en fin, había muchos problemas. Y Seiji Shimoda me decía, yo después de participar en ese festival y saber de eh, mal, la mala experiencia que tuve, volví a Japón y dije, yo voy a hacer un festival. No voy a hacer la misma cosa, sí, sí. <ríe> Pero no lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer eh. intentando hacerlo un poco más amigable. Eh, uh -huh. pensando que los artistas que van a participar son mis colegas, no son, uh -huh. eh, eh, no son contratados para hacer una función, un trabajo que le pagan y después se van. Y, eh, lo intentó hacer en esos términos y ese mismo modelo empezó a aplicarse en muchos lugares del mundo, eh, curiosamente. Eh, yo, mi primer festival, la motivación para mí para hacer mi primer festival internacional en Chile, fue también la misma, como tener esta tan mala experiencia allá e intentar hacer algo... De otra manera. Y bueno, ha sido un poco la lógica que ha, que ha dominado el mundo desde los 90 en adelante. Eh, ahí con, la de, con la única excepción importante que hay que hacer es que en México los festivales tuvieron un carácter institucional. Porque sí, el, porque, porque en México claro, tiene excel Hablamos mucho sobre eso y con Víctor. Sí. Con Víctor, claro, porque en el fondo hay una lógica muy distinta que hay una institución... Eh, que ha promovido sí. la performance, que desarrollaron un proyecto por sí mismo. Pero el resto del mundo ha funcionado con estos festivales en cierta forma de organizaciones independientes que sí. eh, han intentado hacer un acercamiento entre distintas regiones del mundo. Eso ha sido como en el fondo el, la motivación central. Y para nosotros, por ejemplo, en Perfolín, eh, hemos intentado establecer estos puentes en, eh, primero en Latinoamérica, pero también con el resto del mundo, invitando eh, gente de... Todas las regiones del mundo a estas alturas hemos invitado de, de todos los continentes. Eh, pero eh, más allá de, de, de eso, más allá de la cantidad de invitados, de la, los países que hemos invitado, lo importante ha sido como generar estos puentes de, de colaboración, de, de sí. conocimiento mutuo. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, yo he tenido la suerte de haber participado en muchos festivales internacionales en todo el mundo. Eh, pero, sin embargo, la gente joven que está intentando empezar en la, en la performance no ha tenido la misma oportunidad de ver estos grandes artistas, por ejemplo, que hay en el mundo, sí. que se están presentando hoy día en Europa, en Asia, en distintos lugares. Entonces, para mí, la motivación primera fue traer a esos artistas y que puedan ser vistos también, porque eso sirve como un mecanismo de aprendizaje muy rápido, eh, sí. que es entender, más allá de, de las fotos que puedes ver en un libro, más allá de un sitio web, más allá de incluso de un video eh, que, que pueda existir online. La posibilidad mm -hmm. de ver a un gran artista como, no sé, Alastair McLennan, Boris Misloni, Marilyn Arsen, mm -hmm. de verlos, verlos trabajando, verlos eh, cómo construyen su trabajo, para mí ha sido impagable. Es uno es de, sí, de los grandes sí, beneficios sí, sí. de organizar un festival. Sí, eh, eh, lo que pasaba con nosotros es, es que no teníamos, este, incluso nosotros mismos también no teníamos esta experiencia. Entonces fue como si estuviéramos en esta época anterior a Xereza, todo eso como, uh -huh. lo, como Orozco u o, o otros que, que leían, claro. veían las, las fotografías de Chris Budd, de... de eh, eh, eh, eh, Intentábamos repetir esto, estábamos en ese estallo. Lo que uh -huh. pasaba en Brasil, en lo que pasó en Brasil, es que a partir de 2010 todo se cambió uh -huh. muchísimo y muy rápido. Claro. Entonces, hoy ya, ya tenemos eh, una buena parte, infelizmente, no los Black Market, que Uf, intentamos claro. diversas veces, pero. Eh, los otros, una buena parte de estos ya vinieron, incluso, bueno, tu, tuvo esta inmensa ex, exposición de Marina Abramovich en 2015 claro. que cambió todo eso. Todo. Pero sí, claro. quería que hablase entonces un poco más de, de Black Market, ya que habla, hablaste sí. de, de Boris y de Alastair claro. McLean. Claro. Eh, bueno, también la, la experiencia... Eh, para mí, la experiencia anterior que tuve con Perfo Puerto, en particular cuando organizamos eh, el primer congreso internacional que quisimos eh, hacer sobre la performance. Eso, eh, eh, eh, iba a preguntarte ah, porque estaba ya sí, por marcado supuesto. acá para, Está en el libro. para preguntar en el libro. Sí, el primer congreso internacional del arte de performance que fue del 14-17 de noviembre de 2005. Esto es increíble. 2005. Mucho tiempo En Valparaíso, para en esta sí. lindísima ciudad, que sí. siempre tenemos muchas saudades de, de Valparaíso. De Valparaíso, es, sí, por supuesto. Increíble bueno. ciudad. Sí. Bueno, ese, ese proyecto para, para nosotros, porque ese es un proyecto que yo hice con Alejandro Herrera, fue de alguna manera como un sueño que nosotros teníamos de desarrollar eh, este encuentro de conocimiento, de, de una generación entera de grandes artistas del mundo. Eh, tuvimos la oportunidad de tener juntos eh, a grandísimos artistas como Andrés Stieb, eh, Boris Nisloni, eh, Alastair McLennan, Marilyn Arsen en fin, Paul Cuillard de Canadá. Eh, y lo interesante que tuvo, aparte de las, de las discusiones que teníamos, porque teníamos eh, sesiones de conversación eh, Conversaciones muy, muy performativas muchas veces, eh, no eran sí. conversaciones formales ni serias, sí, es normal, sí, sí. en muchos casos, eh, sí. como parte de… durante el, el Congreso duró toda una semana, entonces en la mañana nosotros íbamos a estas sesiones en una sala muy formal, eh, que es para hacer eh, conferencias básicamente, sí. y donde se discutían muchos temas muy interesantes dentro de, de la… De, de lo que es la percepción de la performance de distintas regiones del mundo. Uh -huh. Tuvimos gente de Asia en ese festival también, eh, pero ta adicionalmente a estas conversaciones y discusiones y talleres que hacíamos, también eh, tuvimos una muestra con trabajos eh, de grandísimo nivel, es una de las muestras que a mí me ha, me ha dejado satisfecho de todo lo que he hecho hasta, hasta el momento. Por ejemplo, tuvimos un día de performance duracionales, eh, mm. que fue eh, un, un día, y día de discusión eh, solo sobre este tema. Sobre, y eh, tuvimos la presentación de trabajos duracionales eh, simultáneamente en un día completo. Empezó a las eh, 12 del día. En, en, la verdad es que empezó a las 5 de la mañana de ese día y terminó a las 10 de la noche. Entonces fue un día completo de duracional eh, mm. con grandes artistas que hicieron grandes trabajos simultáneamente. Entonces, eh, la oportunidad que tuvieron los espectadores que de ver a, simultáneamente a estos grandes artistas nos abrió a nosotros esta, esta inquietud de, de seguir eh, desarrollando estos trabajos eh, en el tiempo. Bueno, a partir de las conversaciones que, por ejemplo, en ese mismo congreso... Eh, yo tuve con Boris Nisloni eh, siempre me quedó la sensación de yo le propuse en ese momento nos gustaría mucho traer a Black Market International completo eh, hacer una gira por Latinoamérica en fin, pensamos en ese proyecto muchas veces eh, por razones financieras nunca llegamos a desarrollarlo porque el costo que tenía era bastante alto y yo intenté hacer asociaciones con múltiples eh, instituciones eh, internacionales que nos podían apoyar, pero siempre tuvimos algunos, algunas limitaciones al respecto. Entonces me he tenido que contentar por el momento con traer por separado algunos de ellos, eh, pero sí eh, nosotros decidimos hacer un, un proyecto local en, en, con algunos de los artistas eh, que, que estaban eh, funcionando en ese momento incluido Ignacio Pérez que estaba por ese por ese tiempo viviendo durante un par de años en Chile uh -huh. y eh, formamos un, un proyecto llamado Black Market Chile que se conectó con esta con este proyecto de Black Market International. Tuvimos la uh -huh. por así decir, la bendición de, de, de Boris aceptando que nosotros participáramos y siguiéramos un poco la investigación que ellos habían empezado. Y fue muy interesante porque. Eh, nosotros eh, estudiamos bastante el, la forma de trabajo de Black Market International. Mm. Obviamente la adaptamos a las condiciones que nosotros tenemos. Eh, tuvimos bastante eh, oscilación también de invitados. Eh, a veces incluíamos más personas, eh, eh, más artistas que eh, residentes en Chile en ese momento. Eh, eh, presentamos eh, distintos formatos de, de trabajo también. Y bueno, en algún momento siempre tuvimos la, la, tuvimos la esperanza de presentar un evento con Black Market y también eh, hacer algunas colaboraciones. Bueno, yo tuve la suerte de, en el año 2007, de eh, participar en un festival eh, que, que es muy importante que se, que se desarrollaba en Glasgow, en, en Escocia. Eh, y en ese festival en que me invitaron, estaba Black Market International haciendo una residencia durante toda una semana. Entonces, uh -huh. me invitaron a participar un día en particular con ellos, eh, porque estuve desarrollando bastante cercanía con, con la organización, eh, sí. y tuve la, la grandísima suerte de eh, hacer un trabajo eh, junto a, a Black Market International como invitado ah, perfecto. especial. Es perfecto, sí. Y eh, bueno, Simultáneamente, eh, ese, ese mismo día en que yo participé con ellos, eh, estuvo también Esther Ferrer. Entonces, para mí fue una doble, satis bueno, una doble satisfacción increíble. de hacer un trabajo junto a Esther Exacto. Ferrer, que, sí. es, que es una, una grandísima artista, eh, sí. muy respetada en todo, en todo el mundo latino, obviamente. Incluso en Brasil. Incluso en Brasil, claro. Y la bueno, Fesca. Sí, por supuesto. Y bueno, la experiencia fue, fue extraordinaria porque es conocer a Black Martin hey, trabajando hey. desde adentro, desde hey. las discusiones que, se, que, ellos, que ellos tienen cuando elaboran un trabajo que es muy complejo como, como lo desarrollan, a, a pesar de que el trabajo es sobre eh, la premisa de, de que es el arte del encuentro, por lo tanto la... La forma de relacionarse, la forma de establecer un trabajo es a partir del de, eh, el cruce interno. entre el, de, sí. de los distintos artistas, claro. Pero, sin embargo, mm -hmm. es, es, eh, es una forma bastante compleja de, de trabajo. Tiene muchas ramificaciones de orden filosófico eh, y de orden físico también, obviamente. Entonces, es, eh, es una experiencia muy, muy extraordinaria de, de, de conocer desde, desde dentro. Todavía Pero tengo esto... pendiente... Todavía tengo pendiente el poder mostrar siquiera el trabajo ah, en Black sí, Markets en algún me, momento, sí. porque es algo que eh, para mí es una deuda pendiente aún uh -huh. <risa> por desarrollar pero, en algún momento. Pero de todos modos, eh, lo que conseguiste fue participar de esta de este encuentro, pero todavía no llegó, eh, no fue posible de venir todos los Black Markets a Chile, ¿no? Sí, no, por eh, esto, esto es. Eh, tengo que expli explicar esto a. Uh, hay personas que están nos asistiendo que, obviamente, no. Uh, ni, eh, no hay. No es como este Ferrer. Los, los integrantes de Black Marketing, mismo el Black Marketing claro. en sí, es algo que aún no es tan conocido en Brasil. Eh, lo difícil de Black Marketing, sobre todo ahora, es que. Bueno, hay algunos de los integrantes que eran viejos, que se, ya se fueron. Ya se fueron. Como Liu Wen, por ejemplo, Exacto. que lo conocí en 2011 claro. en, en Quebec. Eh, hay otros que... Nor Norbert, Klassen, Norbert, Klassen Norbert Klassen también. Norbert Klassen también. también eh, me murió. Eh, eh, eh, también, y también tuvo una suerte, no, no tan buena como la tuya, pero tuvo una suerte de conocer eh, por lo menos, eh, que fue una gran suerte, pi pienso yo, de conocer a Micael de la Chance en, ah, en Quebec, bueno. que es el autor del de, de de, texto de la teoría de puntos de la teoría sí. de Black Exacto, Market, de Black que Black. voy a colocar el, el, el link en el video, eh, estará el link de, de, de este, está en el video, va, va a estar abajo acá el link para el documento de los 15 puntos, quince uh -huh. puntos sobre el black, black market. Pero todavía lo, lo difícil era es que algunos de los integrantes son veteranos uh -huh, de performance. Claro. Hacen de performance hace muchos años. Muchos ya años. Están más viejos, tienen a veces dificultades para viajar para distancias claro. muy grandes. Esto habla muchísimo también de las diferencias globales, no de, por ejemplo uh -huh. ahora por con la pandemia y todo eso, hay algunos de los países como nosotros, por ejemplo, que no podemos, eh, eh, algunas personas no se arriscarían a venir, a así. venir, claro, hay hay interrupciones de vuelos, todo eso, entonces sí. eh, todo eso impacta, todo eso es importante cuando se piensa en una organización de festivales y todo eso, sí, por entonces supuesto. Mismo cuando tuvimos eh, la oportunidad con SESC, que teníamos un presupuesto un poco mejor para hacer esto, uh -huh. todavía era imposible, lo hicimos una, una previsión, pero era imposible, era, quedaba carísimo para venir. Sí, y todavía, supuesto. yo lo sé que ellos también viajaban en este mismo esquema que hablaste, uh -huh. que era muchas veces, esto es una cosa que me parece muy interesante, no había necesariamente... Había veces en algunos festivales hay un presupuesto para las despesas, las cosas que tiene que comprar, todo eso, claro. pero no necesariamente está una relación comercial. Creo, no te parece que esto es una de las cosas que impulsionaron estos festivales, porque eran cosas hechas mucho más como en, con base en la amistad y no necesariamente sí, con base supuesto. en. en sí. Yo creo, que, yo creo que eso es muy importante lo que tú señalas, porque eh, yo creo que la naturaleza de los festivales, al menos como yo los he vivido desde eh, los 90 hasta la hasta ahora actualmente, es eh, esta base de conocimiento mutuo, de intercambio, de, de respeto también. Entonces muchas veces los aspectos financieros pasan a un segundo plano. Es, es, en cierta forma es vivir una... Un, un cierto mundo utópico, que a mí me sí. parece fantástico porque es un mundo que no lo podemos experimentar en ninguna otra área de, de la vida, ni siquiera del arte. Sí. Por lo tanto, ni siquiera del de, arte, sí, Ni sí, siquiera sí. del de arte, exacto. Entonces, por lo tanto, tener esta oportunidad de tener este nivel de intercambios y de conocimiento y de respeto con grandes artistas y con, y con artistas jóvenes que están también recién partiendo... Sí es muy significativo para mí es es una de las cosas que me impulsa a seguir organizando nuevos festivales nuevos intercambios eh, nuevos proyectos porque eh, es lo que lo que hace de que no solamente lo que las obras que tú puedes hacer como artista eh, tengan alguna relevancia sino que también estos intercambios son la otra parte para mí para mi gusto de eh, son tan importantes los unos como los otros eh, es decir yo me siento eh, orgulloso del trabajo que yo hago como artista, pero también me siento quizás doblemente orgulloso del trabajo que puedo hacer como organizador y facilitador muchas veces Esto que Alexander habla de de, de, de la posibilidad de conocer otros espacios otras situaciones, esto es exactamente una de las cosas más interesantes de los festivales, por ejemplo cuando tú viniste con, con, con Nancy que fue para el y claro. eh, que lo hicimos en el Paso de las Artes. Eh, Sabes que este artes. espacio que teníamos, que era un subsolo, un, uh -huh. un basement, ¿no? Sí. Eh, que era muy interesante. Este espacio interesante. todavía no existe más. Se cerró. Eh, el paso wow. aún existe, pero este, no más en este espacio, que era un espacio muy especial. Entonces, claro. A veces son situaciones también que son muy precarias, ¿no? que, que se pueden cambiar muchísimo después. Entonces tal vez cuando tú te vas a un festival tienes una ambigüedad, que siempre pienso sí, esto, que es al mismo tiempo es, es, es un, un testimonio de una situación y al mismo tiempo actúas como, como el performero, pero al mismo tiempo también es el público, tú eres el público. Sí, esta situación. Totalmente. Exacto. Y eso también es muy, muy relevante porque en los festivales no solamente lo importante es, es tener la oportunidad y el espacio y las condiciones de presentar tu trabajo, sino que además es el espacio de conocer a otros artistas, de conocer su trabajo, de conocer cómo trabajan, porque no solamente es ir un día a ver el, el trabajo terminado, sino que es conocer el proceso también. Y muchas veces en un festival uno termina por ser eh, amigo de los, de los artistas y ayudándolos en la propia construcción de su trabajo, ayudándolos a resolver problemas. A mí me ha tocado muchas veces hacer eso en festivales de distintos lugares del mundo. Y es una experiencia que, que es muy enriquecedora, porque además se crean vínculos con estos artistas que después Exacto. se mantienen en el tiempo. Sí, y esto lo puede comprobar. Por ejemplo, estuvimos en 2018 representando al Brasil en, en RIAP y todo eso, bueno, uh -huh. son cosas que se quedan por muchos años. Por muchos son años. Son tan y eh, al mismo tiempo se quedan Al por mismo tiempo años. son muy y permanentes. Y hay una otra cosa interesante, que sabes que en congreso muchas veces te vas a presentar un paper en un congreso, uh -huh. eh, solo hablas y después a veces ni siquiera continúas para ver los otros, de todo. Esto claro. nos pasa en un festival no, en festivales todos están juntos todo el tiempo, hay sí. siempre esta comensalidad, esta... Sí, esta, totalmente. Eh, esto fue una cosa que nosotros aprendemos también, eh, incluso hacemos este, eh, eh, este encuentro después, al final, con el jantar, con todos, claro. una confraternización, porque esto es muy importante. Porque exactamente por eso que hablabas, que es este, esta conexión. Bueno, ahora estás... Eh, cuando nosotros fuimos, eh, tú hiciste una edición especial de Perfolink que sí. se llamaba Collaborate. Collaborate, exacto. Eh, bueno, ese eh, festival fue, fue bien, bien interesante para nosotros porque era un experimento que queríamos hacer hace tiempo y era eh, un poco basado en este mismo principio que estamos hablando de que naturalmente en los festivales se crean estas colaboraciones, se crean estos conocimientos mutuos entre distintos artistas que muchas veces se traducen en proyectos posteriores entre ellos. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacerlo ahora mismo en el mismo festival? ¿Por qué no, eh, de alguna manera, forzar un poco esta eh, creación de colaboraciones que pueden resultar en un trabajo que no es, eh, no es algo que es conocido para estos artistas? Pero puede ser súper interesante para nosotros como espectadores de ver cómo estos dos artistas, que son muy diferentes, que trabajan de manera distinta, que vienen de regiones distintas del mundo, pueden construir en un poco tiempo, durante una semana tal vez, un trabajo nuevo. Y ese trabajo nuevo puede ser completamente eh, refrescante de ver también para nosotros sí. como una novedad interesante. Sí, esto, esto es muy interesante. Eh, pero eh, a, ahora estás, pero esta idea de collaborate aún no continúa todavía. ¿no? Aún no continúa, sí. Bueno, sí. Eh, tengo noticias al respecto porque estamos en este momento produciendo una nueva serie. Eh, va a haber, este collaborate se va a transformar en una serie eh, mm. que vamos a hacer con dos eh, invitados del mundo. Eh, les vamos a dar un tiempo de aproximadamente una hora dos o tres semanas, de uh -huh. hacer encuentros. Lo vamos a hacer online por razones de pandemia. Sí. Eh, y se van a presentar estos trabajos eh, en colaboración. Eh, partiendo ah, bueno. esto, Vamos a partir con dos artistas internacionales. Esto incluso iba a preguntarte, ¿cómo, cómo se hace ahora que no podemos estar en presencia ah. física? Tú, bueno, tú ah, estás sí. trabajando con, con conexiones online, ¿cómo online. se hace bueno, eh, ha sido un desafío bien interesante hacerlo y, bueno, obviamente muy complejo porque es aprender eh, a existir en un espacio que para, para mí eh, es un espacio de no espacio. Es como sí. uh, que nosotros dijéramos, nos vamos a quedar con el tiempo de la performance, pero le vamos a quitar el espacio. Entonces, esta existencia en este espacio virtual se ha transformado sí. en... Conocer un, un funcionamiento dentro de un espacio eh, absolutamente desconocido para todos los artistas. Y ha sido muy sí. desafiante para muchos artistas, al punto de que algunos artistas han decidido: Yo no voy a hacer nunca un trabajo online. No quiero. Eh, no creo en, en, en, en los trabajos online. Algunos artistas han sido bastante eh, definitivos con eso. Y otros artistas se han simplemente enfrentado al fenómeno como diciendo, voy a intentar aprender cómo hacer algo con esto. Mm. Entonces ha sido, ha sido un fenómeno bien interesante de descubrir para mí. Eh, nosotros tuvimos eh, estábamos haciendo una serie de, de festivales eh, que empezaron en 2000, eh, 2017, eh, que se llamaban Cuerpas, eh, uh -huh. era centrado en eh, trabajo de mujeres de distintas regiones del mundo, con distintas motivaciones, más feministas, menos feministas. Eh, entonces estuvimos haciendo esta serie durante varios años y en 2019 eh, teníamos una versión de eh, Cuerpas que iba a ser eh, intern más internacional con representantes de distintos lugares del mundo. Uh -huh. Eh, la decidimos hacer en dos partes una la primera mitad iba a ser en noviembre de 2019 y la segunda mitad iba a ser en marzo de 2020 mm. sin embargo en marzo de 2020 ¿En nos encontramos con una pandemia sí entonces el mundo cambió y cambiaron todas las condiciones cambió todo lo que podíamos imaginar entonces nos enfrentamos a la posibilidad de cómo hacemos lo que tenemos que hacer, porque teníamos las invitadas, eh, invitadas de todo el mundo, sí, sí. Eh, teníamos, las, eh, teníamos hasta el presupuesto para hacer, para concluir uh -huh. ese festival, entonces nos vimos forzados a tener que hacer un festival eh, online. Eh, yo eh, estuve eh, revisando mucho del material que se, se había hecho online eh, hasta ese momento. Pero la mayor parte estaban siendo eh, invitaciones para enviar un video de una performance. Es decir, yo sí. pongo mi cámara, sí. hago mi performance y envío, mi, envío el video. Pero yo me negué sistemáticamente a hacerlo de esa manera porque primero que nada no le podemos quitar al espectador y al artista la posibilidad de que sea en vivo, de que sea real en el mismo momento que lo estamos viendo. Entonces uh -huh. decidimos organizar eh, un festival utilizando una plataforma de de webinar, como se llaman ahora, eh, de manera que los espectadores estuvieran conectados, eh, pudieran hablar vía chat eh, con los artistas, eh, dar sus opiniones, en fin, pero también los artistas eh, pudiesen presentar sus trabajos eh, ejecutados en vivo, es decir, las performances iban a suceder exactamente así, en vivo. Y bueno, tuvimos la gran suerte también de contar en ese festival con una de las artistas legendarias de, de la performance, eh, Linda Montano, eh, ah, una, artista una artista histórica, una artista histórica de la performance, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ella estuvo dispuesta a hacer una performance duracional online. Y eso fue también para mí un descubrimiento impresionante, porque eh, ya hacer una performance online en vivo de una duración pequeña, era bastante desafiante, pero hacerlo además eh, duracional. Eh, ella propuso hacer un trabajo de tres horas y uh -huh. fue, muy, eh, fue muy interesante trabajar con ella en, en la elaboración de esta performance. Y además, el fenómeno que se produjo en el festival es que eh, nosotros sabemos que en, la, en las, las performances duracionales los espectadores que están en el mismo lugar, los espectadores presenciales, eh, pueden ir viendo algunos minutos de la performance, después se van, vuelven, hay una vuelven. circulación de espectadores. Uh -huh. ¿no? Y eso, eso es lo normal que nosotros conocemos en, sí. en las performances duracionales. Pero sin embargo, esta, estas performances duracionales que nosotros presentamos en Cuerpas resultaron ser lo contrario. La gente se quedó viendo durante las tres horas que duraba la performance de Linda sí. Montana. Entonces, es un fenómeno como inverso. Sí, muy interesante eso de, de descubrir. Y, y hay, una, hay una cosa en esto que es muy curiosa que no pensaba antes, por supuesto, que es, eh, es, es posible el grabado, el grabado de todas las. Exacto. Cosas. Entonces, de todas las el festival se, se prolonga en el tiempo porque se Exacto. puede ver después todo eso. Claro. Pero al mismo tiempo, hay en la historia de la performance toda una vertiente, todo un camino de teleperformance incluso Renato claro, Cohen, cuando, cuando en el año que murió estaba escribiendo sobre esto en uh -huh. 2003 e ellos uh -huh. mismo había hecho una cosa que es un poco como acá en Brasil hay eh, uh, uh, uh, como se llama este Big Brother no? uh -huh. este programa uh -huh. que, que se asiste uh -huh. todo día eh, uh -huh. Renato uh -huh. ha hecho en, en una en un en un edificio de San Pablo que se llama Casa las Rosas, en esta época, en 1999, una uh -huh. duracional con varios artistas que se quedó por varios días y que se transmitía. Uh -huh. Puede imaginar en esta época por uh -huh. la internet. Era una situación muy compleja porque sí. no teníamos este tipo de, de transmisión. De, de transmisión como, como tenemos hoy. Como tenemos Entonces, hoy. Sí. Tengo pensado muchísimo sobre este, cómo, cómo ahora tenemos que aprender con esta vertiente también de la performance claro. online. ¿no? Online, sí, totalmente. Eh, eh. Tú porque, has pensado eh, hacer cosas con este... Con, con, porque esta era una, ten, una tendencia muy fuerte en los años 90 y después... Y, es, y, y, y, de hecho, yo, yo, yo quería... Quería rescatar un poco lo que tú decías y, y es verdad, tuvimos un momento de bastante, de bastante sí. intensidad hacia finales de los 90. En particular, sí. esto fue como el momento pre-millenium, donde Exacto. se hablaba mucho de que la performance iba a pasar a ser con, solamente con telepresencia. Eh, sí, sí. sí. Eh, de, de más está decir que, por ejemplo, eh, ya eh, desde comienzos de los 90, eh, por ejemplo, Orlan había hecho estas operaciones sí. eh, que se transmitían vía satélite. Eh, Exacto. Stellar también estaba haciendo investigaciones con telepresencia desde ahí, mucho tiempo. Sí. Eh, Bari, por ejemplo, claro. Eh, pero, sin embargo, todo esto quedó como, como una especie de, de corriente eh, que iba muy orientada al cambio de milenio y todo lo que iba a pasar ahí. Pero después se enfrió bastante. Yo participé sí. en un par de eventos eh, que se transmitían también en vivo online eh, uh -huh. hace muchísimo tiempo atrás, es decir, a comienzos de los, de, del 2000, pero sin embargo sí. después a nadie le, le, le, le volvió a interesar el asunto mucho. Entonces, sí. ahora la pandemia nos obligó. <ríe> ya no tenemos, no tenemos excusa. tiene que ser así o nada simplemente. Entonces, de alguna forma, eh, esta esta especie de, de mala suerte de, de vivir una pandemia nos obligó también a abrir esta nueva ventana que, que en mi caso personal yo, yo presenté hace un, hace un tiempo en, un trabajo en, en un festival que, que hay en Estados Unidos que se llama eh, es un festival de performance en Salt Lake City y todas uh -huh. las personas que se presentaban eran en, en vivo también eh, online entonces Hice mi primer trabajo online en ese festival reci ahora recientemente. Esto fue en abril y eh, la próxima semana tengo eh, una nueva participación en el festival Transart de, de Europa, eh, quizás en Hungría, Eslovaquia eh, y también va a ser una eh, una performance online. Entonces eh, sí, también también ver, me he, me he enfrentado me, me enfrentaba a, de decir a más que Jamás ha hecho tantas charlas sobre estudios de performance relacionadas con, con esto. Y también unos videos. Eh, hay, el año pasado hizo incluso un homenaje en performance a un sí. gran poeta de, de acá de San Pablo que ha hecho 90 años en ese año, eh, Augusto ah, okay. de Campos y eh, me participé de una colectaña de performances de varios artistas entonces claro. esto está pasando muchísimo está pasando eh, mucho exacto sí. lo que hago entonces sí. eh, puedo decir incluso que lo que hago ahora de performances desde 2020 aparte de que he venido para acá que estoy mucho en la música mu muchísimo en la música la sí. otra parte es de hacer performances eh, es eh, online también claro también. Sí, yo, yo, yo creo que de alguna manera eh, la mayor parte de los artistas estamos hemos no hemos visto enfrentados a, a esta obligación porque sí. simplemente en esta época eh, yo todas las invitaciones que estoy teniendo a festivales últimamente son solamente online, entonces también es es una una obligación, no, no nos podemos negar. Pero también al mismo tiempo eh, se ha abierto una nueva problemática en torno a lo que es un trabajo online yo sí, próximamente sí. Voy, a, voy a empezar a, a un taller que estoy haciendo con alumnos de eh, construcción de performance online porque eh, básicamente sí. para mí la, la performance online no es solamente que eh, hagamos una performance como siempre frente a una cámara eh, sí. para mí implica eh, el entendimiento del fenómeno porque estamos viviendo un espacio que ya no es espacio eh, claro estamos viendo es que es flex. ¿no? Exacto. Es un espacio es bidimensional, la ilusión de profundidad, todo eso. Con la, con eso, la ilusión sí. y por lo tanto con, con la fantasía de, de esta ilusión, sí. que también puede ser manipulada. Eh, sí. Podemos jugar con, con muchos, muchos fenómenos distintos que jamás podríamos hacer frente a un grupo de espectadores en, en vivo, presencialmente. Entonces también abre una posibilidad como de orden eh, ontológico a la performance, siento yo. Y eso para sí, mí es lo más interesante. Lo que más interesante he visto últimamente es de una veterana también, mucho más que nosotros, que es Laurie Anderson, que está claro. conmemorando su aniversario de Big Science. y ha hecho performances con Snapchat, que claro. con, utilizando una modificación de, de, de la fase y todo eso. Entonces, claro. ella ya percibió que este cambio, ¿no? sí, y la extensión, en la profundidad. Creo que esto es eh, el gran artista de performance. Luego se da cuenta de los cambios que están pasando. Y, eh, procura el, eh, una nueva situación que todavía se difimera también, porque se por va a, ser, va, va a cambiar nuevamente y en algún claro. momento habrá incluso una gana de presencia de presencia una vez más, sí, que va totalmente. a ser muy fuerte no entonces eh, todo eso es un proceso ahora sí, Alexander quería que sé que tú tienes acá eh, a la presentación de Perfolink que estoy sí. ahora adicionando Exacto. para que hables un poco sobre eh, el sitio de Perfolink sí, que está en internet y que vamos a poner en en la explicación del video pero bueno. también de eh, la plataforma y todo lo que representa, habla un poco sobre esto y sobre esta, esta linda historia. Sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, nosotros en, en, el, en el sitio de Perfolink, aparte de eh, presentar eh, los festivales que estamos haciendo, que normalmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo últimamente son estos festivales online. Acabamos mm. de hacer uno hace muy, muy pocos días y. Tuvimos Cuerpas el año pasado, que fue eh, a finales de octubre, comienzo de noviembre. Y, eh, como tú mencionabas, ahora los festivales están quedando eh, documentados directamente. Entonces, también esto es un cambio en la forma de ver los, los festivales. Nosotros eh, tenemos eh, como forma de trabajo dos entradas al, al, al festival. Por ejemplo, en, en estos festivales que acabamos de hacer, nosotros... Eh, invitamos a los espectadores a que se conecten a la plataforma que estamos teniendo, eh, que es una uh -huh. plataforma de webinar, donde pueden interactuar con nosotros también y con los artistas, eh, pero eh, simultáneamente se está transmitiendo por el canal YouTube que nosotros tenemos en Perfolink. Por lo tanto, posteriormente, eh, nos quedan estos registros del de, festival. Por ejemplo, este festival reciente que nosotros hicimos, uh -huh. eh, tiene... Eh, eh, la documentación de este festival se va haciendo simultáneamente, por lo tanto, eh, inmediatamente nosotros nos quedamos también con, esta, eh, con este vídeo de la, lo que ocurrió en este, en este festival en particular. Entonces también tiene la, la ventaja de que eh, son accesibles los festivales no solamente para el momento que están ocurriendo, que para, mí, para mi gusto es lo más interesante que puede ocurrir, porque ahí nosotros vemos eh, a los artistas en la misma dinámica que nosotros los vemos en un espacio sí. físico. Eh, vemos sí, sí. La, vemos eh, la energía que tienen, eh, la adrenalina de presentar el trabajo, pero también... Para quien se lo pierde, tiene la oportunidad, por ejemplo, de ver el trabajo que presentó Linda Montano, ah, en nuestro festival, que es una artista extraordinaria, que tuvo la, eh, la maravillosa eh, gentileza de querer presentar un festival con nosotros. Y fue un, una performance eh, muy intensa, porque ella trabajó en particular con una forma de eh, relacionarnos a partir de ciertos gestos, mm. en el fondo su performance se trataba de reír y llorar al mismo tiempo y estar en este estado <ríe> intermedio, en un estado intermedio en que durante mucho tiempo, pero también, también interactuando con algunos espectadores. Mm que la pedían, por ejemplo, para claro. reír o para llorar. Ah. Entonces se, se creaba también esta interacción. Esto es, con estos es muy interesante. Porque siempre se dice que el la risa, por ejemplo, es contagiosa, ¿no? Claro. Eh, si uno empieza, todo lo hacen. Eh, también el llorar, ¿no? Entonces. Claro. Entonces ella estaba trabajando, en particular con esta con esta dinámica de de interactuar y generar esto, estos cruces distintos con distintas personas también. Mm. Estas personas eran, son artistas también de Perfolín que, sí. que quisieron participar porque realmente esta invitación estaba abierta. Mm. Y cualquiera de los que estaban asistiendo a la performance de ella podrían haber, eh, haber dicho yo quiero participar y, y podrían haber participado. entonces también estaba ese, ese, ese, ese factor de, de la cercanía, de la cercanía con sí. los espectadores, que, que también es muy interesante. Uh -huh. Pero también desde los dos extremos. Por ejemplo, sí. aquí está en la zona de... Cuando ya no es la risa, sino que es el llanto. Entonces también, uh -huh. también moviéndose entre, entre ambas entre ambas emociones esto esto torna comprensible por qué las, las personas se quedaron mientras tres horas tres horas sí. exacto Porque qué realmente eso es y es un estado muy eh, profundo también que ella que ella nos transmitió sí. y nos dejó con ese con esta con esta documentación sí. extraordinaria que nos permite eh, evocarlo en cualquier momento. Bueno, eh, yo quería también hablar un poco de que en este sitio nosotros también tenemos eh, la posibilidad de, de investigar a distintos artistas. Nosotros hemos ido recopilando aquí todas las actividades que hacemos. Esta es la mm. versión en español que estoy viendo. También se puede consultar mm. en inglés. Eh, mm. Por ejemplo del Festival Cuerpas que nosotros hicimos recientemente, eh, yo puedo revisar también las ediciones anteriores que tuvo esta esta serie de festivales Cuerpas. Entonces eh, también es interesante aquí porque eh, tiene la posibilidad de que se puedan eh, explorar estos estos trabajos anteriores, las memorias, las memorias, sí. exacto, y que se van construyendo en la medida que nosotros vamos haciendo los festivales también. Eh, este es un trabajo del de colectivo Antagonismo de, de, de Chile, que tuvieron este, esta performance bien interesante que se, ha, se llamaba Matrimonia, que es una especie sí. de ceremonia de matrimonio entre, entre ellas sí. mismas. Ah, sí, qué interesante, porque acá en Brasil hay un trabajo de Laura Lima que se ha hecho, Ajá. no es exacto esto, pero es un desfile, de muchas mujeres, todas con, con vestidos eh, de, vestido de, de, de novia. novia. Eh, sí. sí, correcto. Bueno, y lo interesante también que tiene eh, esta forma en que nosotros hemos ido recopilando esta, este material. Bueno, aquí hay una artista brasilera también, que tal vez la conoces, Erika Storer, que yo tuve la oportunidad de conocerla a ella, conocer su trabajo en. en eh, en la performance Art Week de Venecia mm. y ella participó en esta, en esta muestra también, no, en una performance duracional. Yo todavía no la conozco porque hay muchos artistas incluso muchos, de Brasil muchos que se van de Brasil. se van de Brasil y aún no hacen sí. performances acá, pero empiezan a hacerlo fuera, claro. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, eh, lo Aquí lo, lo interesante que quiero mostrar es que eh, también nosotros hemos ido eh, eh, juntando este material y este material va a seguir ahí como memoria, como tú lo decías. Durante sí. esta es una artista finlandesa muy interesante, eh, se llama Sala Vale eh, mm. y su trabajo. Su trabajo tiene una dimensión bien particular de, de interacción con los objetos, en fin. Me acuerdo eh, un poco del de trabajo de Jeky Trinks. Sí, sí, por supuesto, hay, ¿no? hay una cierta conexión con, sí. con Ike, eh, que es algo bastante europeo también, podríamos sí, decir, sí. ¿no es cierto? Sí. Muy distinto de de las, las cercanías que tienen los latinoamericanos. Bueno, sí, eh, sí. nosotros hemos ido aquí recopilando los festivales también, y los festivales siempre están disponibles aquí, por ejemplo, el mismo Collaborate de 2014, mm -hmm. donde, donde ustedes participaron. Eh, sí, y sí. también tenemos aquí la, los trabajos eh, mm -hmm. que presentaron acá, los distintos artistas. Sí, acá estamos nosotros también. Aquí están ustedes también. Ah. Eh, eh, algunas de las colaboraciones, porque como era Collaborate, por ejemplo, yo hice esta colaboración con, eh, con Samira de, sí. de Brasil también, que fue sí. una colaboración muy bonita, que lo, para mí fue muy, sí. muy interesante lo que, lo que salió y era una colaboración eh, con muy poca preparación también. Entonces, eso también sí. fue interesante como fenómeno. Bueno, sí. aparte de, de esto, nosotros tenemos... Eh, hemos ido eh, recopilando eh, artistas de todo el mundo que han participado con nosotros. Aquí nosotros tenemos los archivos que contienen artistas de múltiples. han ido agregando. Eh, en este momento ya tenemos artistas de, toda la, de todas las... Esto es increíble porque es como, es como si fuera un Emergency Index, pero sin esta claro. característica de Emergency Index, que es un catálogo. Claro. En este caso claro. es una cosa viva porque se claro, se, se va a, construyendo a, a medida que vamos sí, haciendo sí. los siguientes festivales. Exacto, este y es eso interesante. y eso eso a mí me gusta mucho, de que lo vayamos eh, construyendo en la medida que vamos haciendo nuevos festivales, simplemente. Entonces, también también eso le, le, le va dando esta dimensión. Por ejemplo, este es un trabajo de, voy a mostrar a Graciela Ovejero de Argentina, y en eh, la medida que van saliendo, se van, a ir, se van agregando los festivales aquí en los que ha participado. Ella participó en uno recientemente, pero eh, si participa en un siguiente, va a tener más, más eh, sí, entradas claro. en el festival. Entonces, eso claro. también es interesante cómo, cómo se ha ido eh, construyendo esta, esta plataforma, que, que para nosotros tiene el sentido de simplemente... Dar a conocer a estos artistas, sí. eh, encontrarnos aquí. Eh, nosotros también le agregamos aquí esta, esta dimensión de búsqueda, entonces yo puedo poner una palabra, por ejemplo, voy a poner la palabra fuego y quiero ver qué encuentra, encuentras. Eh, encuentras los artistas que trabajan. que han con trabajado fuego. con fuego, entonces ah, eso también es. Bueno. es también es interesante y aquí podemos ver por ejemplo, quiero ver esta artista que dice que tuvo, un trabajo, sí. claro, que tuvo un trabajo con fuego y, uh -huh. y aquí podemos ver qué hizo con el fuego. Entonces también está esa dimensión como de investigación que también nos, también nos interesa a nosotros, como apoyar a la posibilidad de eh, ir aprendiendo, ir aprendiendo en la medida que lo vamos, que lo vamos haciendo. Sabes que eh, esto es algo que también existe naturalmente en otros festivales. Entonces, claro, sí, sí. esto nos coloca una otra cuestión también que tiene que ver con esta de la pandemia y todo eso, que es esta inmensa red ¿no? sí. que, se, que se pone sí, sí, sí. por el mundo. Por ejemplo, Ignacio, eh, hace muchos años, empezó este trabajo increíble de, perf de, de perfolín, de, de Perfolink, no. de. de Perfomantología que era era en, en un, en un tiempo inicial era lo que había ¿no? claro, lo que teníamos exacto. como como para hacer una red esto eh, hoy eh, y, y me acuerdo que en esta época por vuelta por, de 2009 2010 se decía bueno hay unos 400 festivales por el sí, mundo. Sí. Eh, ahora podemos a, a hablar de millares, millones de sí. festivales, casi. Sí. entonces esto es una, eh, si piensas, por ejemplo, que hay en cada ciudad como Santiago, sí. hay un, un, un festival que hace una plataforma como esta, piensas en todas las relaciones posibles en el, uh -huh. entre estas claro. plataformas, entonces tenemos un, un acontecimiento histórico muy importante. Sí, por supuesto. Tú. Sí, muy, ver, eh, esto, eh, eh, muy interesante eso. Eh, hay algunas organizaciones que, eh, eh, ahora, recientemente, por ejemplo, me, nos invitaron a nosotros en Perfolink a colaborar con Galería Grace eh, recientemente. Mm -hmm. eh, eh, decidió hacer también una especie de conexión entre distintas organizaciones del mundo y recientemente recibió una invitación para ser parte de una red de redes de de festivales, eh, uh -huh. y eh, en, próximamente vamos a empezar a replicarlo el contenido que se está publicando en, una, en un sitio eh, en distintas regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, esta red va a partir con organizaciones en México, en eh, Eslovaquia, en, eh, en Hong Kong, uh -huh. vamos a estar nosotros, eh, y eh, vamos a empezar a, también a, a, a poblar esa red para, para dar un sí. poco más de, de, de conocimiento, en conocimiento de lo que estamos haciendo, básicamente. Es que es increíble, porque incluso hablaba con Crazy, ainda poco, eh, antes de, de hablarnos acá, sobre lo que tenemos, por qué no prestábamos tanta atención a este, uh -huh. eh, esta parte de Internet en esta época, pero me decía él, ella que ya tiene todos los, los archivos todo eso todavía claro. los tenemos entonces esto todo se convierte en un, en un material histórico material que histórico se puede, sí. que Totalmente. se puede cruzar en hiperlinks por, todo, sí. por todo por todo por todo el mundo por todo el mundo, mundo. Sí, por todo por el mundo. es un una, un testimonio de una época también de todo eso sí, entonces supuesto. esto es muy interesante lo que, eh, el carácter planetario de performance, que es una sí. cosa que a veces hablo con mis alumnos que hablan, sí. bueno, si hay, hay performances regionales, hay cosas, uh -huh. por ejemplo, de, del pueblo de performance de cultura que habla de, de acontecimiento folclórico todo eso, pero hay una dimensión planetaria, planetaria. ¿no? de performance que hace que cosas que son hechas, por ejemplo, en Santiago también lo encuentras Nunca me olvido de cuando me fue el mes de la performance en, en Berlín y que encontré uh -huh, unas claro. situaciones que son muy semejantes a, a las sí, que encontré sí, en total, Santiago que encontré en otros lugares. Entonces, sí. esto es una idea que está incluso en el fondo de este programa, sí, que es esta, esta, esta comunidad internacional. Comunidad. ¿no? Sí, totalmente. Yo, yo, creo, yo creo que lo interesante que que ha surgido a través de todos estos intercambios es básicamente el entendimiento de que tenemos esta comunidad global y es una sí. comunidad global que existe hace bastante tiempo, pero cada sí. vez se ha ido eh, manifestando de manera mucho más clara, siento yo. Sí. Y bueno, sí. con la pandemia obviamente nos hemos visto forzados a, a tratar de reencontrarnos de, de una manera distinta y, y la manera ha sido eh, eh, quizás conocernos más, ten, tener sí. contactos más cercanos con, o con, retomar con, con los artistas. O retomar, retomar proyectos. proyectos antiguos, sí. por, sí, por ejemplo, por me acuerdo de Marcio Carvalho que estaba haciendo el Film claro. sobre Performance, que podría ahora era Exacto. el momento de recuperar esta historia mundial, sí. ¿no? Que yo sí, estaba... totalmente. Totalmente, ah, Mucho, o sea, muchos proyectos que quedaron eh, detenidos por recursos, por distintos motivos, ahora se han empezado como a reactivar y eso me parece fantástico también como, como volver a, a tener esta esperanza en la performance, si tú quieres, que para mí, sí. para mí es una motivación muy fuerte también para seguir haciendo más, más intercambios, sí, claro. más conocimientos con distintos lugares. Eh, nosotros le hemos dado la prioridad a a Latinoamérica en general, pero también con otras regiones del mundo ha sido bien interesante. Por ejemplo, nosotros recientemente en el festival Cuerpas Online que hicimos, eh, por primera vez eh, nos conectamos con gente de Hong Kong. Y la escena sí. de Hong Kong es una escena muy sí. viva, muy viva en personas por razones políticas. En el primer lugar, en México y hablaron sí. mucho de esto sí sí, sí. y ahora eh, bueno en México lo escuché en 2014 pero ahora con esta cuestión política también que habla sí, eh. y pienso en ah. me pienso también China no con festivales supuesto. que son festivales que a veces son longuísimos, no sí, que sí, se hacen muchísimas cosas entonces esta es una es una conexión también bueno los cambios. Había en Brasil una historia que, se, que, se, que seguía junto con la internacionalización de Brasil. Pero claro. como hablamos en el inicio, la América sí. Latina ten, tiene estos reveses, estas vueltas, sí. ¿no? claro, estas, por supuesto. estos cambios muy repentinos. Entonces ahora estamos en un momento eh, muy, muy terrible, no, solo por, por, por la pandemia, no por, solo por la pandemia, pero también... Por, por todo esto, eh, todos los absurdos que estamos viviendo eh, por de modo general, en particular en Brasil, que está actualmente en una situación que es uno de los peores después de India, eh, sí. países sí, de pandemia. Totalmente. Entonces todo eso eh, interrumpe procesos que claro. son procesos muy ricos de, de, de, de colaboración. Todo eso. Pero, Habemos de superar, nos pasaron. Entonces, sí. eh, vamos a ver si en breve. Mira, Alexander, eh, ¿tienes más cosas para hablar de este de este de la plataforma de Perfolink que gustaría aún de, de destacar, de, de hablar? Bueno, eh, nosotros básicamente lo que, lo que hemos mostrado es lo que tenemos eh, publicado mm. en la plataforma. Nosotros, como te comentaba, vamos a seguir haciendo. Otros eventos online que todavía no están, mm. no están publicados ni siquiera como noticias. Eh, sí. He visto a... otro día que uh -huh. estábamos, estaban vosotros preparando el, este Perfolink de este año. ¿Cómo está eso? Ya, ¿Ya se claro. pasó? Sí, lo, lo que ocurre es que nosotros vamos, eh, eh, encontramos un modelo distinto de, de producir los uh -huh. festivales ahora. Eh, porque normalmente nosotros hacíamos un festival al año. A veces hicimos dos festivales al año, pero mm. ahora con, con, con esta dinámica de, de festivales online, eh, estamos mm. haciendo eventos más, re, más recurrentes. Entonces, sí. por ejemplo, el año pasado empezamos con este festival Cuerpas Online y ahora nosotros y acabamos ahora de hacer con, este cuerpo, Cuerpos Distantes. Cuerpos distantes. Claro. Mm. Y próximamente vamos a empezar, por ejemplo, tenemos en el próximo mes vamos a tener un... Eh, festival organizado por Paola Pazier en México que ella es una asociada a Perfolín pero de México entonces ella va, va a desarrollar un festival eh, mexicano de Perfolín eh, mm. con mujeres de distintas generaciones que nosotros también lo vamos a publicar por la misma plataforma y bueno. eh, vamos a empezar a desarrollar estos proyectos como a lo largo del año con eh, muchos más eventos eh, más, más, más recurrente y más seguido. Por ejemplo, lo que te comentaba antes, que vamos a hacer una, eh, este proyecto de colaboración entre dos artistas eh, importantes del mundo que se van a presentar una vez al mes eh, con un, un trabajo colaborativo. Eh, vamos a empezar con Marilyn Arsen y Miriam Laplante, de, de Black Market también. Entonces ellas sí. dos van a hacer una colaboración y presentar una performance Duracional, pero online. Una mm -hmm. va a estar en Italia y la otra va a estar en Boston, en Estados Esto Unidos. Es interesante. Entonces, Esto va a ser, es muy interesante. Va a ser muy Esto interesante un... de ver eso. Sí, y es muy nuevo. ¿no? Porque sí. ahora tira partido, toma partido de, esta, de la propia situación. De la ¿no? propia situación, de la distancia. claro. eso es muy interesante, muy interesante. Así que vamos es a bueno. ir operando a partir de, de, de esta lógica que... Eh, hemos tenido que aceptar por obligación, por la pandemia, pero mm. sin embargo ha sido bien interesante como de, de descubrir la fenomenología que tiene detrás esta, este, este fenómeno de, del distanciamiento que se nos ha impuesto, pero también esta nueva cercanía, que la cercanía de poder hacer estos proyectos también eh, desde la casa de cada uno, desde los lugares que, que nosotros ¿Sí? tenemos también. Sí, Igual, que igualmente de... es interesante. Sí. Alexander, muchísimo obrigado. Fue una charla muy interesante, una, una conversación muy buena. Fue bueno primero porque retomamos nuestra, sí, nuestros contactos que es siempre es estu es estuvieron <risa> <risa> allá siempre, pero estábamos un poco distantes. Un y poco también distantes. Para, para hacernos, uh, para pensarnos, este, eh, creo que este programa fue muy importante para pensar en este, esta cosa que es muy eh, sencilla de, de, de pensar una colaboración internacional que sí. puede parecer una cosa muy compleja y es, sí, es compleja, pero, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es muy posible. ¿no? Sí. esto es el mensaje que quería dejar, sí. sobre todo a los jóvenes que tengo también, jóvenes estudiantes de performance, que se pueden hacer sus propios festivales, se pueden sí. invitar unos a los otros, y esto es que hace el proceso se desarrollar cada vez más. Sí, por Entonces, supuesto. Entonces, gracias muchísimo a tu, eh, esto, a tu paciencia y tu <risa> eh, eh, gratitud de venir, de, eh, de ac aceptar incluso mi portuñol, <risa> que es muy difícil te digo que vamos a esperar que breve pod, eh, podamos nos encontrar una vez más en Valparaíso en esta supuesto, ciudad tan, tan bella eh, sí. quédate ahí voy a encerrar el programa eh, para que nos, eh, nos hablemos después Perfecto. a todos los que acompañaron a nosotros este programa grabado como todos los demás entonces eh, eh, no no sabemos quién estará asistiendo nosotros, pero agradecemos a todos y los invitamos para el mes próximo una vez más estar con nosotros en Perfor Latino con más un invitado de, de las Américas. Gracias muchísimo. Eh, acá es eh, buenas tardes, ¿no? Porque estamos encerrando este programa eh, que se va a dar. Uh, como dice como se dice en Brasil, que se, que se va a los aires en, claro. en Portuñal una vez por mes, el tercer jueves a las 15 horas. Gracias, muchísimo. gracias Alexander. Hasta la próxima. Muchas, muchas gracias chao. por la invitación. Chao. Gracias. Chao, chao.